Hola, amigos de etcétera Hoy estamos con una persona de Google que nos va a explicar un poco qué podemos hacer, qué buenas prácticas existen, para no tener problemas con nuestras cuentas y, sobre todo, con nuestro canal de YouTube. ¿Tú te puedes presentar y nos cuentas un poco qué haces en Google? Vale, claro que sí, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Margarita Bella. Eh, yo trabajo en el área de educación de usuarios y seguridad digital en Google eh, y en nuestro departamento nos encargamos de crear programas y de educar pues, a, a, todos nuestros, a todos nuestros usuarios. Perfecto. Cuéntanos un poco cuáles son los consejos básicos para no perder nuestras cuentas. Bueno, vale. Eh, pues sí, últimamente lo primero que hay que tener en cuenta es que todos podemos ser víctimas, ¿no? Muchas veces pensamos que, que no somos grandes celebridades o que no somos famosos y que pues como que mi vida no es tan interesante para que se metan a, a, o que tenga algún atacante que, que busque su cometido, pero en realidad es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos podemos ser víctimas de, de este tipo de ataques eh, y para, para evitar caer en este tipo de, de ataques lo primero es siempre manejar pues contraseñas fuertes ya basta de utilizar un 234 el nombre de mi perro eh, la, el, el, la data de mi cumpleaños es información personal que es muy fácil de identificar y que en realidad pues debemos tener en cuenta que no es fácilmente vulnerable eh, pues, por lo general recomendamos que usen frases eh, en donde puedan obtener siglas, es decir, utilizar la primera letra de cada palabra y obtener siglas y así combinarlas y generar pues, una, una, una sigla un poco más complicada obteniendo mayúsculas, símbolos, números, etc. Entonces, es pues, como una de las de, de los tips. Otra es utilizar la verificación en dos pasos que es básicamente una segunda capa de protección, es decir, no solamente es tener una contraseña eh, lo suficientemente fuerte porque, pues, eh, incluso las contraseñas más fuertes son, son inútiles eh, una vez se exponen a un atacante. Entonces, la verificación en dos pasos es como una capa de protección extra eh, y, en lo posible, con llaves de seguridad. Esto lo que hace es eh, eh, habilitar la cuenta para que sea mucho más segura. Eh, y utilizarlas en todas en todas las cuentas ya sean primarias o secundarias muchas veces utilizamos eh, cuentas que no usamos tan frecuentemente eh, para, para otro tipo de, de, de, de, como de otro tipo de temas y a veces es por ahí es que pueden ser más vulnerables nuestra información entonces tener mucho mucho cuidado con eso cada cuánto uh, se deben cambiar esos passwords bueno, frecuentemente lo, lo primero es recomendar que no usen la misma contraseña para cada para, para la misma cuenta, es decir, no, no, no. para diferentes cuentas, perdón, sino utilizar una para cada para una diferente para cada una y eh, frecuentemente estarlas modificando, si ven o sienten que hay algún tipo de ataque, si identifican alguna actividad extraña, eh, importante cambiar las contraseñas y la verificación en dos pasos que, como te digo, es, pues es, es lo primordial y en la medida de lo posible con llaves de seguridad. ¿Esas llaves de, de seguridad hablamos de las de Google Authenticator o algo así? ¿O, o, o a qué te refieres? Sí, son, son llaves de seguridad que por lo general utilizamos eh, cuando haces un, una verificación en dos pasos, puedes pedirle al, al, pues a la plataforma que te envíe un código de seguridad a tu celular o a una cuenta de correo alterna eh, y la llave de seguridad es como una tercera tercera opción. Perfecto, bueno, eso, eso está muy claro. Ahora, cuando tú hablabas de los síntomas, eh, hemos oído de algunos... Brechas de seguridad en donde básicamente no es ni siquiera algo demasiado técnico, sino pura ingeniería social. Entonces sería ideal que nos cuentes, por ejemplo, cuál es un síntoma de que algo raro está pasando. Bueno, por ejemplo, eh, Google cuenta con una, con, con, una herramienta muy, muy, muy útil, eh, con la que voy a compartirte el link en donde pueden revisar como el paso a paso para identificar esto. Pero eh, básicamente en, en, en mi cuenta eh, puedes ver la actividad que tenga tu, que tenga tu, tu, tu cuenta. ¿No? Uh -huh. Entonces, lo que puedes hacer es empiezas a verificar en cuáles son los dispositivos en donde has abierto tu cuenta, eh, configuraciones de privacidad para decir qué información quiere que utilicemos para mejorar la experiencia de los productos o no. Es decir, ahí tú te vas a dar cuenta en mi actividad, todo, todo lo que tú realizas normalmente y si ves algo extraño, algún dispositivo que tú definitivamente nunca eh, has abierto tu contraseña en ese dispositivo o no lo reconoces, puedes bloquear el acceso, puedes hacer diferentes tipos de configuraciones y ante eso lo primero es reportarlo. Eh, eh, Gmail pues ya cuenta con un filtro de seguridad eh, eh, en, en esto, pero también da la posibilidad de reportar alguna, alguna actividad sospechosa. Ok, ok. ¿Y qué debo hacer en caso de que realmente sobrepasen mi esquema de seguridad? Digamos que yo soy un usuario antiguo y no había puesto la autenticación de dos pasos y alguien se adueñó de mi cuenta. ¿Qué, qué puedo hacer? O sea, ya, ya pasó, ya lo peor sucedió. Ya, ya, Ya fue. Ajá. Bueno, pues... Eh... Nosotros, dentro de, la, dentro de la misma plataforma, dentro de, de, de mi cuenta, hay eh, una opción paso a paso cuando ya han vulnerabilizado tu cuenta, en donde puedes eh, crear unos pasos. Entonces, lo primero es reportarla. Fui efectivamente víctima de un ataque y para poder recuperar toda la información, entonces eh, yo con mucho gusto puedo compartirte el link para que, para que todas los, los, las personas que nos están eh, escuchando puedan ingresar y puedan hacer el paso a paso de recobrarla. Eh, es muy fácil igual de estando desde tu cuenta puedes ver eh, en los punticos que aparecen en las en la parte superior derecha de la pantalla allí encuentras un icono que, que está como el centro de ayuda y ahí lo puedes ingresar o sencillamente como en el buscador buscar cómo reportar que fui víctima de un ataque y te va a aparecer eh, la opción para que ingreses y hagas todos los pasos ok ok y esto ya si hablamos un poco de, de lo que sufre el usuario final esto realmente es un delito, es un delito, es algo que se puede denunciar o simplemente es una mala práctica de algunos piratas informáticos. Bueno, en realidad es una, es, es, una mala, es una mala práctica, pero digamos que como usuarios siempre tenemos que estar alertas. Es decir, para Google la seguridad es lo más importante y digamos que todos nuestros productos están enfocados en que el, el, el usuario tenga la tranquilidad de que su información está segura. Entonces, ahí lo más importante es reportarlo a tiempo, reportar obviamente eh, si, si recibió un correo, tiene la, la, la posibilidad de, de reportar que está siendo víctima o por, por lo general eh, Todas las herramientas dentro de la plataforma para poderlo reportar, entonces creo que sí lo más importante es que eh, estemos alertas y ante cualquier caso, ante cualquier sospecha, eh, hacer, digamos, o seguir este tipo de recomendaciones. Cuando hablamos de, de frecuencia, qué tan frecuente es que esto pase, mira la efectividad del phishing, eh, es decir. No hay una co protección contra el phishing. De hecho, el 45% de los usuarios son engañados por estos phishing. Es decir, de todos los usuarios, el 45% puede ser, puede ser eh, eh, víctima de un ataque. Los hackers se mueven muy rápido y acceden a la cuenta dentro de, al, dentro de los 30 minutos posteriores al ataque. O sea, realmente es muy efectivo. Entonces, por eso es que debemos tener, estar muy alertas y por eso debemos estar, digamos que, atentos a... Contar con contraseñas seguras, eh, hacer la verificación en dos pasos, nuevamente, digamos que reportar si vemos alguna actividad sospechosa, en My Account también hacer toda la lista de chequeo que te permite identificar cómo está la actividad de tu cuenta, en qué dispositivos lo has abierto, etcétera, etcétera. Digamos que aquí lo importante es saber que todos somos vulnerables, que todos podemos ser víctimas de un ataque, eh, sin importar si somos celebridades o no, pero lo importante es estar súper atento y ante eso eh, actuar y tener, obviamente, las, las precauciones del caso. Bueno, digamos que ya pasó, ¿cierto? Como muchos youtubers hemos encontrado que dicen, oiga, hemos sido víctimas, yo no sé qué. Y hace poco me encontré con un, un caso de alguien que siguió los pasos y la, la cuenta quedó como en conflicto, ¿cierto? Estaban validando si él, decía, él era quien decía ser y demás, pero, o sea, empezó a publicar en redes y decía, oiga, yo quiero hablar con alguien que, que, que, que me ayude, con una persona, ¿eso es posible? Mira, pues la, la, la verdad no, no es como funciona. Eh, dentro de Google, como te digo, en la plataforma existen los pasos para poderlo reportar y en el centro de ayuda muy seguramente va a encontrar eh, la información adecuada. Lo, digamos que entiendo, obviamente, el caso y el desespero porque, mmm, de hecho, capacitamos muchas, muchos creadores en, en Latinoamérica sobre estos este tipo de, de, de ataques y les damos las mismas recomendaciones, tener en cuenta sus contraseñas, etcétera, etcétera, todo lo que te he venido contando, pero aquí lo importante es, digamos, no ser víctima del pánico y una vez suceda, eh, saber que debe seguir con, con los pasos que aparecen en la plataforma para que pueda recuperar su cuenta lo antes posible. Perfecto, pero de resto no, no hay la posibilidad de, de tener una interacción directa con, con un funcionario. Bueno, tan, tan directa con un funcionario en, en, en YouTube, la verdad, la verdad se me salen las manos eh, cómo confirmarte específicamente si hay, no, no, existe una persona como tal, ni una línea, pero lo que sí es que dentro de, dentro de esa misma plataforma del centro de ayuda puedes encontrar los pasos para recuperarla. Perfecto, perfecto. Entonces, esas serán las recomendaciones que le vamos a dar a los usuarios y a los lectores. Y cualquier cosa, seguramente estaremos molestándolos más adelante. Mil Por gracias. Supuesto. Claro que sí, a ti.